Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy vamos a hablar sobre una nueva opción para monetizar nuestro contenido de formación escribiendo artículos y post patrocinados. Ya sabéis, hace un par de capítulos, concretamente en el podcast 33, hablamos de que se trataba todo este asunto de escribir artículos y reseñas para anunciantes relevantes para nuestro sector. Pues bien, siempre pensando en la calidad de lo que les transmitimos a nuestros seguidores y no penalizando nuestra reputación ni imparcialidad a cambio de unos pocos euros. Sino darle un vistazo al programa donde hablábamos sobre esta otra opción muy interesante como es Cubis para encontrar a los enunciantes interesados en que escribamos para ellos. Os dejo el enlace, las notas del programa. Y ahora nos vamos a centrar en la plataforma de la que vamos a hablar hoy, en Publish Suites. Hoy es el turno de ella, una plataforma de origen español donde se reúnen anunciantes y creadores de contenido en Internet. Vamos a ir viendo cada uno de los pasos que tenemos que realizar para podernos dar de alta y empezar a trabajar con ella. Hablaremos sobre aspectos económicos y algunos consejos muy prácticos para poder comenzar nuestra relación con esta plataforma. Y para empezar, comenzaremos hablando del registro, porque nada más lejos de ser un proceso bastante sencillo y rápido, la verdad. En la web de este marketplace deberemos ir a Editores, un botón azul situado en la parte superior del sitio. No os preocupéis por el enlace a Publix Suite o lo dejamos también en las notas del programa. Y como aún no tenemos una cuenta de usuario, Picaremos en esta nueva ventana en Registrarse como editor para comenzar con todo el procedimiento. Ahora simplemente le deberemos indicar el nombre, apellidos, email, contraseña y nuestro país para vincularnos mejor a los posibles anunciantes que consideren el aspecto geográfico importante para sus campañas publicitarias. Posteriormente, a este paso, nos llegará un email de confirmación donde podemos pulsar sobre el enlace del mensaje y terminar el proceso del registro. Nada más hay que realizar en este aspecto ahora, solo hay que identificarnos con nuestro email y contraseña para acceder como editores. Pues bien, para añadir nuestra web o nuestro blog a esta plataforma de Suite y una vez que ya estamos dentro de nuestro entorno de trabajo, la verdad es que vamos a ver que no es demasiado complicado, al contrario, es intuitivo. Tendremos un menú en la parte lateral izquierda y los instrumentos a la derecha, que es principalmente todo lo que vamos a tener. Si picamos en webs, dentro del menú que hemos citado en la parte izquierda, accederemos al asistente para añadir nuestro sitio o un blog, donde los anunciantes podrían conocer nuestro trabajo digital y enviarnos encargos que pagarán, obviamente. Es bastante sencillo de incluir un nuevo sitio web, tan sencillo como picar en el botón a Añadir web y realizar los tres pasos que nos solicitan. El primero es el de indicar la dirección de la página web, y esto es normal. Es más, si contáis con HTTPS, seguro que resultáis mucho más interesantes por la seguridad adicional que le aporta un certificado que encripta la comunicación entre usuarios y el servidor de la página web. Si queréis, podéis darle un vistazo a este asunto en el capítulo donde ya hablamos de ello y os dejo el enlace en las notas del programa. El siguiente punto es el de cumplimentar los datos sobre qué trata el sitio online que nosotros administramos. Deberemos de indicar un resumen de lo que hacemos y publicamos en nuestro espacio digital. Sería interesante utilizar este campo de texto para intentar atraer la atención y el interés de los potenciales anunciantes para ayudarnos así a conseguir más encargos. También deberemos de indicar el país de origen de vuestra audiencia mayoritariamente. Por otra parte, el número de enlaces del anunciante que vais a permitir incluir en el artículo patrocinado y, por supuesto, si van a ser de tipo follow y no follow. Por otra parte, también deberemos indicar las temáticas a las que no queremos dirigirnos escribiendo y, por supuesto, tendremos que indicar si mencionaremos en nuestra propia página web que es una publicación patrocinada. Esta opción puede ser interesante para no perder vuestra neutralidad respecto a otros consejos que le deis a vuestro público, pero por contra, por supuesto, habrá algunos anunciantes que prefieran no desvelar que escribís sobre ellos a cambio del beneficio económico que conlleva todo ello. Deberemos también, por otra parte, incluir las categorías temáticas de las que solemos crear contenidos habitualmente en nuestro blog. Y, finalmente, el importe que percibiremos por cada artículo de 500 palabras que publiquemos. Por defecto viene una cantidad orientativa en virtud del análisis automático que le hacen al sitio web que habéis indicado. PubliSuite calcula un índice llamado PSRank en virtud del aspecto de vuestro posicionamiento SEO y lo haya en virtud de cuatro valores al respecto de la calidad de vuestro sitio web y los enlaces entrantes que dispongan. Os voy a dejar un enlace para que aprendáis más sobre cómo se calcula este índice PS Rank de eh, Publish Suite en las notas del programa. Y bien, respecto a la cantidad que nos aconsejen, podemos cambiarla. Posiblemente os pongan a lo mejor 5 o 10 euros y podemos asignar un importe mayor, aunque ya os avisamos que habría que comenzar de una manera modesta, obviamente, para ser una opción interesante para vuestros primeros anunciantes. Ya tendremos tiempo en el futuro de ir ganando de terreno y, por supuesto, pues más ingresos. Y el siguiente paso que tendríamos que dar sería el de la verificación final. Y es que, por motivos de seguridad, Publisuite solicita que verifiquemos que estamos incorporando un sitio web que nosotros realmente gestionamos. Por lo que disponemos de tres maneras para realizar este paso. Os dejamos los vídeos con las instrucciones oficiales para que sea lo más fácil posible para vosotros. Aunque ya os comunicamos que hay tres métodos, uno de ellos es indicando un código en la cabecera de vuestra página web, Verificarlo a través de un archivo subido a vuestro alojamiento o a vuestro hosting. Y eh, también tenemos otra opción que es la de verificar a través del código de Google Analytics. Nosotros recomendamos este último método, ya que aporta más información y puede resultar beneficioso para demostrar la calidad y valía de vuestro blog o página web. Una vez realizada la verificación de cualquiera de las tres maneras que nos ofrecen, deberemos de pulsar el botón de verificar ahora. Cierto es que cabe la opción de hacerlo en otro momento sin perder la información que hemos incluido en los pasos anteriores, aunque lo recomendable es no procrastinarlo y hacerlo lo más seguido posible. Todos estos pasos que hemos realizado para incorporar nuestro sitio web quedan a la espera antes de estar disponible. En el catálogo de los anunciantes. Publisuite, por su parte, realiza una verificación manual de cada nueva incorporación para decidir si cumple una serie de requisitos de calidad, según su criterio, claro está. Aspectos como descubrir problemas graves de funcionamiento o contenidos contraproducentes que pudieran perjudicar una campaña futura. No obstante, la última decisión, como siempre, la va a tomar el propio anunciante cuando revise nuestra web o blog y vea que si es un lugar interesante nos va a confiar los encargos, por supuesto, una vez que pasemos a estar visibles en el catálogo público de la plataforma. Como puntualización, debéis de considerar que una vez indicada toda la información de alta de esta nueva Web, no se podrá modificar posteriormente salvo el importe asignado en las ganancias, pero solamente lo podéis hacer una vez al mes. Aunque haya una opción para comunicarnos con Publisuite a través de su email para solicitarles algunos cambios respecto a la información que habéis proporcionado anteriormente. Y una vez aceptado el sitio web por la plataforma podréis verla en vuestro panel como editores. Es posible ver algunos de los datos sobre las métricas SEO que antes nos asignaron a un precio concreto acorde a la calidad que supuestamente Publisuite nos da a nuestro sitio web. Desde aquí veremos en el futuro los encargos de los anunciantes que nos van a llegar en su momento y finalmente podemos indicar que nuestro sitio web no admite temporalmente nuevos artículos patrocinados, activando el modo vacaciones. Así es como lo llaman aquí. Y bien, ahora vamos a centrarnos en hablar de las redes sociales, porque también pueden ser partícipes de todo esto. Cierto es que en el momento de publicar este capítulo todavía no es posible vincular la plataforma con YouTube, por lo que si sois creadores de contenido de vídeo, tendréis que esperar un poco o ver otras opciones. Y es que sabemos, por lo que hemos podido conocer, que tienen interés por esta red social. Pero habrá que esperarse al futuro próximo y nosotros hoy nos vamos a centrar en, en hablar de las opciones que tenemos disponibles, por supuesto. Lo más relevante que debemos de mencionar es que si no contamos con al menos mil seguidores en las redes sociales de Twitter... Facebook o Instagram, no vamos a poder incluir nuestras cuentas en Suite, Algo que suena bastante frustrante, ¿verdad? Pero si trabajáis diariamente en ellas, al paso del tiempo vais a conseguir más que esa cifra, sin duda. Si nos encontramos en el caso de superar esta barrera de entrada de esos mil suscriptores, mil seguidores en redes sociales, podemos conectarnos a cualquiera de nuestras cuentas en redes. El paso inicial siempre es autorizar a la plataforma que acceda a nuestro perfil para tomar datos estadísticos que luego mostrar a los anunciantes y publicar automáticamente los posts promocionados que los anunciantes nos han encargado y nosotros, por supuesto, hemos aceptado. En el caso de Facebook, considerar que se publicarán en una fanpage la cual autoricemos. Y a partir de aquí, el procedimiento es similar al de añadir una página web o blog. Meramente, ¿qué debemos indicar? Pues el importe por cada mención que vamos a hacer. Podríamos establecer un valor inicial de 50 céntimos de euro e ir incrementándolo conforme vayan sucediendo los encargos. Por defecto, el importe que nos asignan van en virtud del número de seguidores que ya dispongamos. Por otra parte, la categoría temática a la que nos vamos a dirigir y que tiene que ser afín al anunciante, como esto es lógico, ¿no? Y por supuesto, ¿cuál es nuestro perfil? ¿Somos un hombre? ¿Somos una mujer? ¿Somos una marca o una empresa? Todo esto debe estar vinculado a la manera de transmitir que tenemos con los seguidores. No se hace igual en todos los casos, ¿cierto, verdad? Por supuesto, habrá que también mencionar el idioma en el que habitualmente escribimos las publicaciones y, por supuesto, el país mayoritario de nuestros seguidores. Finalmente, podríamos establecer la región geográfica a la que nos dirigimos frecuentemente. Por ejemplo, si únicamente formamos alumnos en horticultura, pero de la región de Murcia, podría ser interesante marcarlo. De nuevo, como en el caso de cada uno de los blogs que vayamos incorporando, Publisuite realizará una comprobación manual antes de que nuestra cuenta social esté visible para el resto de anunciantes. Y como ya mencionábamos antes, una vez listadas nuestras cuentas, podemos ver información analítica de cada una de ellas, a la par de poder poner en pausa si paralizamos nuestra actividad por un periodo de tiempo determinado, por supuesto que debe ser corto, si preferimos cancelar la cuenta será porque no vamos a recibir más encargos y bien visto todo esto vamos a hablar ahora de la monetización cuánto vamos a cobrar y cómo vamos a cobrar por nuestro trabajo pues bien conforme con los sucesivos encargos que vayamos recibando iremos viendo que se acumulan los pagos en nuestro monedero virtual accesible desde el menú de la izquierda que al comienzo mencionaba algo muy interesante es que el mínimo para retirar nuestro saldo es de solamente 5 euros si queremos que nos lo abonen por PayPal. Aunque esta cantidad llega a los 50 euros, si sí preferimos que nos hagan una transferencia bancaria. En este caso, en el de la transferencia, el abono podría tardar hasta unos 10 días laborables. Es decir, sin contar fines de semana ni festivos y solo está pensado para cuentas españolas. Para poder recibir el dinero acumulado, deberemos de completar nuestro perfil y en concreto los datos fiscales. Para llegar a esto, en la parte superior de nuestro panel hay un pequeño icono que nos llevará a este apartado, no hay pérdida la verdad. En el caso de los autónomos o empresas, debemos de enviar una factura previa al abono para que nos hagan la transferencia. Para los particulares, Puliswitch se encarga de realizar una factura por nosotros y que deberemos presentar cuando hagamos la declaración anual de la renta. Pues bien, una vez dejemos cumplimentado todos estos campos, nos iremos a monedero, una opción, como ya os comentaba, que estaba en la parte de la izquierda, y desde allí podremos pulsar en el botón solicitar pago para indicar el importe que deseamos retirar en ese momento y el método de pago que queramos utilizar. Si indicamos PayPal, deberemos de escribir nuestro correo electrónico, asociado, obviamente, a PayPal. Si indicamos, por otra parte, transferencia bancaria, deberemos de escribir el código IBAM de nuestra cuenta. Recordar que si habéis establecido que sois autónomos o empresa, será necesario aportar en este proceso la factura en contra de Switch. Sus datos fiscales los vais a poder encontrar en esta misma pantalla donde vamos a retirar los fondos que queramos. Y bien, como último punto, como punto extra, aunque no es el cometido principal de este capítulo, sí que nos ha parecido una buena idea al menos mencionar rápidamente por si os pudiera llegar a interesar para vuestro proyecto de formación online. Pulsuite dispone de un programa de afiliación llamado PaySuite, donde poder generar un banner enlazado a un perfil en esta plataforma y ubicarlo en nuestro blog, por ejemplo. También podríamos hacer un envío masivo de correo y anunciarlo allí. La idea es que en este marketplace de anunciantes y editores nos ofrecen hacer la gestión del pago a través de la plataforma a cambio de que se registre como un anunciante más y un 5% del importe que le vamos a cobrar a este interesado en que le escribamos un artículo. Esto puede ser interesante si no tenemos ningún sistema de pago en nuestro sitio web y queremos centralizar esta gestión dentro de Purisuit. No obstante, os recomendamos darle un vistazo a este capítulo del podcast donde hablábamos sobre fórmulas para la gestión del asunto de pagos online. Seguro que os viene bien conocer los diferentes puntos de vista y hablo del capítulo número 30 del cual os dejo enlace en las notas del programa. Bien dicho esto, vamos a ver un resumen de lo que hemos aprendido hoy. Por una parte, hablamos sobre qué es Public Switch, sobre todo en líneas generales, y cómo se realiza nuestro registro como editores. También hemos aprendido cómo añadir nuestro sitio web. Por otra parte, descubrimos que podemos incluir nuestros perfiles de Twitter, Facebook e Instagram. También comentamos cómo es el proceso de los pagos en esta plataforma. Y finalmente, mencionamos el sistema de afiliados. Y bueno, con todo esto vamos a llegar al final del capítulo de hoy. Para el próximo capítulo hablaremos de los masterminds, pequeños grupos profesionales donde empatizar, escuchar opiniones, consejos y apoyarse para mejorar nuestro día a día entre gente de confianza. Contaremos con la visita de Paloma Reino, una organizadora con mucha experiencia con emprendedores online y seguro que os va a encantar.